¿Cómo esto? Hubo gente que. Que, que no hable, eh, la sí, gente se, no hable. ¿no? sí, sí, tranquilo. No, no, sí. Estamos ensayando. Estamos ensayando. Estamos ensayando. <risa> este, y, y entonces me dice. Estamos transmitiendo. Aquí está ya la verdad, Dios. Mi hermana ataca. Está... La gordita, la gordita. La media falero, dame, ve. Eh, estamos, es aquí estamos. ¿Qué pasó? Ya empezaron. Pero aquí deberían estar tú bastante ayudando, que no hay sentada ahí no hay no, que que sí, como que no. Que sí, como que no. Como que no, como que sí. Ahora se pone Jorge aquí. Y luego yo ya tengo. Y tú eres la la corista fantasma. <risa> El back up. Eh, no está, es se fue, estaba <risa> <risa> haciendo. también. La... Ay, ya mi hermana está por ahí, que belleza. Uh -huh. Saludos a la gorda. Bueno, yo no quería que estamos ensayando. Saludos Bueno chicos. sabes que se genera un poco de delay? Ajá. con el celular. Pero eso pues nada, vamos a darle. Bueno, listo. Mm -hmm. Ah, sí, hay un delay. Voy para allá. ¿La policía? Soinstein Aunque solo siga orden aquí no me acuerdo Pobre si el primer acorde era un do sostenido con la quinta bemol y la tercera y la, la novena no, la novena bemol alterada o un la séptima con, con la novena aumentada Pero, no, no, el alterado eres tú <risa> <risa> Vamos, sí, no nos quedamos con el aumentado <risa> <risa> ya me gustaría ser aumentado ya. <risa> como este <risa> Se hizo sin escapar. Marcas tú. Sexo sin se parar. Vamos. Tengo un problema. Quiero tener sexo, sexo, sexo sin, parar, sin parar Solo acompañado, eso a mí me da igual Con los años... Esa variedad Es algo difícil Pero lo hay que intentar No tengo dinero Para una profesional ¡Yeah! Quiero tener sexo Sexo sin parar Sexo sin parar Sexo sin parar, sexo sin parar. <risa> uh, ¡Se nos va el tren, caballero! <risa> <risa> <risa> ¡Madre mía! Todavía está sudando, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué parece? ¿Qué os parece? Yo no pienso ir a votar. Ah, pero hasta en las elecciones. ¿Elecciones? Eh... <risa> no, pero fue el, el 6 de diciembre, <risa> fue el día de la, prostitución españ... la Constitución Española. <risa> bueno, Salvador. No podemos celebrar las elecciones de Venezuela, ¿no? Venezuela es que no fue nadie, eso es nada. <risa> Hubieron un par de 70% de abstención, ¿no? <risa> sí. Sí, sí, sí. sí. No hubo elecciones. <risa> no hubo elecciones. <risa> Con seguridad. Vale, empiezo yo. Dale, vas a refrescar la voz. putas elecciones yo no pienso ir a votar porque sé que existe algo que se llama libertad mis amigos no me entienden ellos votan a partidos los nuevos yo les digo que el problema es el juego pero no los jugadores pero nuevos. nuevo desde que cojones son los partidos para adueñarse del estado, todo ello legitimado por tu voto. Y es que yo no soy cómplice de este robo, de es esta estafa, este tonto. Yo no pienso ir a votar, yo no pienso ir a votar. No, mal. no me vengas usted con cuentos, no, si los cambios son internos, ese es un razonamiento solo propio de ilusos con los que ya están dentro. Y este tiempo con son los partidos para doñarse del Estado y pago por su voto y es que yo no soy cómplice de este robot Dime, dime ahora. ¿Ahora Podíamos hacer Lobo López, que hace un montón que no lo hacemos. Pero, pero, pero, ahora, sí me dio calor. Tengo frío. que no te dispersen, concentración. Sí, sí. Uh. Alarma. Estoy todo ansiosa por ver esas cosas que tus ojos me hablan. Un día lo voló, se encontró a su amada, hace cuánto tiempo y Y ahora estoy dispuesto A comerte A comerte A comérteme En, en el pasado siguió muy presente en la grabación también. Ok. Vale. Eh, es que tú estás muy cerca de claro, que claro, que, es es que cambió y es tiempo es es es de escuchar. Traficante. Traficante. Traficante de, ¿Tranfijantes de, ¿Tranfijantes de carne? carne y con eso lo podemos dejar por hoy, ¿no? Pues no, porque. Está tardidito. <risa> Qué gente, <risa> Ah, ¿te, te piden, Luisito, dicen que subas un poco el bajo. O puede ser que quizás tenías razón. De... Nunca tengo razón, pero hoy... ¡Ah, toma! ¡Oye, <risa> qué chiste! <¿Qué>... <risa> pero, pero, pero quizás era el contrabajo. Puede ser. Vamos a verlo antes de que empiecen estos no, eh, amigos. No, ahora los amortiguamos. O sea, esto es una guerrilla silenciosa. Vaya, pa' acá. Vaya. que el Partido Vegano protesta porque no han prohibido la leche y los huevos. Pero una cosa está clara, señoras y señores, desde hoy en este país ya no se puede comer. We go Gracias por estar ahí en nuestro ensayo De verdad, con esto del corona La verdad que se hace todo más difícil Ah, hostia, se me olvidó la máscara Perdón Ahora sí, ahora sí Ahora salimos todos Y ahora tenemos que empezar Hasta la próxima Cuídense Chao,